Les voy a contar una historia conocida. Chico conoce a chica y predeciblemente se enamora. ¿O no? Porque chico es demasiado guapo para chica. O demasiado feo. O pobre. O rico. O tonto. O tiene el carisma de un bolillo de tres días, todo seco y duro. Como tu ex. Pero el flechazo del amor ha sido dado. Se han conocido y su destino ha sido trazado en las estrellas. Su relación no será fácil y muchas cosas se pondrán en su camino. Madrastras malvadas o dragones. Y un montón de razones más que deberían interpretarse como mm, No lo hagas, no, es una pésima idea Pero el corazón tiene razones que la razón desconoce Así que Chico emprende una aventura épica para conquistar su romance Finalmente Chico conquista a Chica y ella se rinde ante el amor Es el destino, estaba escrito en el firmamento Encontraron su Bella Swan para su Edward Cullen O su Ángel Rivera para su Enrique Peña Nieto El amor triunfa y los dos entonces se suben a un corcel blanco Se toman de la mano Cabalgan hacia el arco iris y viven felices para siempre. Una historia maravillosa, ¿verdad? Excepto que no. Solemos creer que el amor lo puede todo, que como la historia del inicio es inmortal, eterno, mágico, inesperado. Pero pasa que para muchas personas la magia dura poco y son más bien las inseguridades, celos, control, mala comunicación o el temor a no ser suficiente, el pan de cada día. Y aunque hay muchas cosas escritas sobre el amor y hoy en día cualquier persona habla del tema... Rara vez pensamos que quizás una de las raíces de nuestros problemas, quizás sea nuestra idea de amor misma, el amor romántico. Breve historia del amor romántico. A mitad del siglo XVIII, el amor romántico surgió en Europa en medio de muchísimos cambios políticos, sociales y económicos. El matrimonio de aquel entonces, exclusivamente heterosexual, reforzó la idea del hombre como jefe de familia, conquistador y único proveedor del hogar. Y la mujer, como ama de casa, conquistada y única cuidadora del mismo. Ese es el sueño, el verdadero matrimonio que no dejaremos que nos quiten Ya que hayas que... Hoy todavía sucede eso, pero en aquel entonces era muy raro y castigado socialmente que hombres o mujeres salieran de este esquema. Los siglos avanzaron, el mundo cambió, pero el amor romántico siguió vivo hasta nuestros días. Y está sostenido por varias ideas o, mejor dicho, mitos de lo que debería de ser el amor. Son un montón, pero mencionaré cuatro que siguen presentes en nuestra cultura en pleno 2017. Y con los que probablemente creciste no importa si eres hetero, bi, homosexual, hombre, mujer, trans, no binaria o cualquier otra identificación. El matrimonio es el propósito del amor. Si amas a alguien, debes de casarte con esta persona en un hermoso y tradicional matrimonio heterosexual. Porque el fin del amor es el matrimonio y el fin del matrimonio es la familia. ¿Te suena? Una pareja sin matrimonio se considera pecaminosa, una sin hijos incompleta. Una persona adulta y soltera, ni se diga. Pero, ¿qué pasa el día después de la boda? ¿Quién sabe? ¿Regalaría mis tierras y ganado con tal de saber qué pasó el día después de que el príncipe besó a Blancanieves? ¿Saben cómo un montón de matrimonios cuentan que eran muy felices cuando novios, pero de repente se casaron y dejaron de tener sexo y comenzaron a tener peleas todo el tiempo y envejecieron y se hicieron infelices y amargadas? Exacto, matrimonio del amor romántico. Sexo es igual a amor. La única razón para tener sexo es el amor. <risa> La única razón para tener sexo es amor. La única razón para tener sexo es el amor. No, no, no puedo. Porque quise, porque pude, porque me gusta, porque sí, porque soy una persona capaz de tomar decisiones sobre mi cuerpo, no son razones suficientes. Esto es peor para las mujeres porque es inaceptable que ellas tengan relaciones sexuales a menos que estén casadas o cuando menos estén enamoradas o en no una pareja. Además, si amas, el sexo se vuelve obligación, no importa si no quieres o no das consentimiento. Prueba de eso es que en México la violación dentro del matrimonio apenas es considerada delito desde 2005. Y además de todo esto, la monogamia se vuelve el pegamento social de las parejas. Y ojo, la monogamia no está mal, si así lo decides en libertad y conciencia. Pero ya no está tan divertido si es una imposición. Relaciones abiertas, pecado. Poliamor, falta de compromiso y depravación moral. Tener sexo una vez al año con tu esposo o esposa mientras desaprovechas el potencial de tu cuerpo para sentir placer y recuerdas llorando tus aventuras de la juventud mientras esperas el dulce, dulce abrazo de la muerte. Amor. La media naranja. En este mundo de más de 7 mil millones de personas, se supone que existe una que nació con el único fin de enamorarse de ti algún día. Y se supone que llegará a ti de forma sencilla, espontánea y natural. Y será tu mejor amiga, le gustarán las mismas cosas que a ti, te amará incondicionalmente, será brillante y hermosa, besará increíble y será pues perfecta. De nuevo, muy sencillo, espontáneo y natural. Yo que sé, no soy científico, pero esta persona, tú, 7 mil millones en medio poca probabilidad. Esta creencia además es sumamente egoísta porque le aventamos a nuestras parejas una responsabilidad que nadie debería de cargar, la de hacernos felices. Lo que nos lleva a... El amor duele, pero te hará feliz. Según esto, somos personas incompletas que solo seremos capaces de encontrar la verdadera felicidad si nos enamoramos. ¿Tienes una carrera profesional exitosa pero no te has casado? Te falta algo. Llevas más de algunos meses sin pareja, tienes un problema. ¿Te divorciaste? Nunca volverás a ser feliz. Además, enamorarse se convierte en la única razón válida para formar una pareja. Poco importa si esta persona no es tóxica, o si es leal, o si sus valores coinciden con los nuestros, o si de hecho es un buen ser humano, el amor romántico dice que si te enamoraste, ¿Cuál es el problema con no conocer y cuestionar estos mitos? Que nos arriesgamos a entrar en relaciones con mucha violencia que podríamos justificar por creer normal. Volvamos a la historia del inicio. Chico conoce a Chica. A Chico le gusta Chica y le han enseñado que como hombre su valor reside en las mujeres que pueda conquistar. Por lo que determina que ella debe estar con él por el simple hecho de que así él lo quiere. Del mismo modo, Chica ha crecido pensando que su valor como mujer reside en los hombres que puedan amarla. Por la insistencia constante de él, se dejará conquistar. Finalmente chico conquista chica, comienzan a salir y donde debieron de haber vivido felices por siempre, comienzan a hacer una violencia muy profunda. Chantajes con dinero, vigilancia extrema, el cariño se confunde con posesión. Etc. Esta historia es inventada, sí, pero probablemente conoces alguna historia similar con violencia disfrazada de amor. Y es que esto no es exageración. Bajo este modelo de amor romántico, 47% de las mujeres reportan en México haber sufrido violencia por parte de sus parejas. ¡Eso es la mitad de las mujeres del país! Y más de una tercera parte de los feminicidios son cometidos por las parejas de las víctimas. Cabe mencionar que cuando hablamos de pareja, el término se refiere casi exclusivamente a hombres. Violencia en parejas donde se supone que el amor era la base de todas esas relaciones. Feminicidios motivados por hombres que aman tanto que no pueden ver que su objeto de su amor no les pertenece ¿Qué podemos hacer? Cuestionar el amor romántico e intentar vivir relaciones lo más sanas posibles Observar cualquier señal de violencia disfrazada de amor Y no aceptar que nuestras parejas nos celen, controlen, vigilen o lastimen Procurar cuidados, consentimiento, salud emocional Amor del bonito, pues El amor es maravilloso, pero como todo hay que observarlo, criticarlo, cuestionarlo Y tomar la decisión día con día, de vivir relaciones más sanas y más felices. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan, comenten, hagan una pregunta, platíquenos algo. Yo soy César Galicia, nos vemos la siguiente semana.